Square es un centro expositivo eh, transmedia eh, cuyo objetivo final es eh, contar historias. Queremos que sea una ventana entre el mundo físico y el mundo digital. Queremos también que sirva para unir el mundo de, del arte, del diseño y, y, y el, los ecosistemas creativos con el mundo de las organizaciones, de las empresas, de, y, que, y que sea digamos, un, una ventana o un puente entre estos, eh, entre estos dos ecosistemas. ¿no? Esa parte física tendrá su reflejo en, en, digitalmente, en redes sociales y en plataformas digitales, que nos servirán para desarrollar más en profundidad eh, las historias que estamos narrando.